¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo más de 30 detalles que seguro que no habéis visto en el nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¡Vamos a darle caña! Comenzamos con lo interesante y es que en un frame del vídeo podemos ver tres nuevos Pokémon. Fijaos, en el minimapa aparece el Pokémon Ratón, Ratoncito Pérez Blanco, el Pokémon Cacatúa o Loro, más o menos, y el Pokémon Roca Salina, este Pokémon que se decía que era con forma de sal, pues aquí lo tenemos. No tenemos más imágenes de ellos, pero bastante, nos hacemos una buena idea. Luego también se ha visto en otro frame, eh, muy rapidito, el Pokémon preevolución de Armaruch y Cerulets. En la base del Team Star, uno de los Pokémon tipo fuego, es este Pokémoncillo de aquí. Seguimos y parece ser que para enfrentarte a los Pokémon eh, del Overworld vas a tener que acercarte demasiado, han salido varias imágenes donde el Pokémon está completamente estático y hasta que no te acercas muchísimo no puedes interactuar con ellos, lo cual es como... ¡Bleh! Lamentable. Nos fijamos en que la terastalización se puede hacer en cualquier lugar y desde una fase muy temprana del juego, desde el nivel 15 seguramente incluso antes, ya puedes terastalizarlo, lo cual es brutal. También nos hemos fijado en que eh, la terastalización de un Pokémon salvaje hay que romperla, por tanto no podrás capturar. Parece ser un Pokémon si está terastalizado. Primero se la tendrás que romper y luego ya tirarle la Pokéball. Además nos fijamos en que por supuesto en los datos del Pokémon podremos ver su teratipo y podremos cambiarle el mote como bien se viene haciendo últimamente en los juegos de Pokémon. Además de que Wiglet se podrá capturar también en una etapa Temprana del juego, básicamente a niveles 10, 12, 14 estará muy cerca del inicio del juego capturable. Además podemos ver que al derrotar un Pokémon obtenemos partes de él o mmm, algo que suelta también al capturarlo, básicamente las dos cosas, y que el repartir experiencia se mantiene como se ha venido viendo hasta ahora, ¿vale? Seguimos, tenemos una, un detalle interesantísimo y es que cuando tú coges una MT del suelo no estás cogiendo la MT para tu inventario a priori y es que lo que se actualiza es la lista de MTs que puedes fabricar en los centros Pokémon. Ahora veréis eso más adelante en detalle, pero esto me parece muy interesante. No la coges, sino que coges como la receta para poder hacerla, ¿vale? Además, me he fijado en que tenemos también varias zonas de vuelo de teletransporte, no solo los centros Pokémon, sino que hay algunas que veremos si tienen que ver con la historia o con qué puedes volar también. Interesante. Además, eh, las bases de los eh, Team Star parece ser que solo puedes entrar con tres Pokémon, con tus primeros tres Pokémon también, interesante, si no te has dado cuenta, pues ahí lo tienes. Aquí tenemos la imagen donde se ve el apruebo de Armaruch y Cerulech y también que hay que eh, eliminar o derrotar a 30 Pokémon diferentes antes de poder derrotar al Pokémon, al boss final, el coche. Eh, del Team Star, interesante 30 Pokémon. Esperemos que te dejen curar antes del combate final, porque si no, madre mía. Aquí tenéis lo que puede ser eh, otro Pokémon motor o la preevolución del Pokémon motor, que es el, el principal. Este sería el principal y esta sería la preevolución. Mm, veremos, ¿vale? Porque no se sabe muy bien si es una preevolución o no, pero ahí lo tenéis. Eh, continuamos, y como veis, esta sería la máquina de máquinas técnicas. Un nombre que me ha parecido verdaderamente lamentable. Donde puedes hacer eh, máquinas técnicas, hacer MTs, o cambiarla por materiales. Cambiar los puntos de liga por materiales. Para hacer estas MTs, ¿vale? Puedes hacer las dos cositas. Aquí tenéis eh, lo que sería la pantalla donde se pueden eh, fabricar las MTS. como veis tenemos el tipo, tenemos una clasificación por tipos, interesante, aquí tenéis los puntos de liga y para hacer una MT tendrás que gastar algunos puntos de liga y materiales de Pokémon que tengan el mismo tipo que la MT o que aprendan esa misma MT, Vale, así que tenerlo en cuenta que esto es lo que va a haber que eh, buscar y craftear con distintas misiones o, pues, eso, recorriendo el mapa. Aquí tenéis otro ejemplo con eh, el movimiento de hielo, donde, pues, te pide de Snom y de Snobber, lo cual es, pues, maravilloso. Continuamos y nos fijamos en que Terablast, el movimiento del teratipo eh, del Pokémon, mientras no hayas terastalizado, va a ser tipo normal, lo cual es un detalle interesante, algo parecido a lo que ocurre con eh, Weatherball, con el movimiento del clima, ¿vale? Un detallito que, pues si no lo habías visto, pues aquí está. Además, eh, como veis, el titán, el Pokémon eh, dominante, va a tener una vida bastante larga. Parece ser que es más un boss loco antes que un Pokémon normal, ¿de acuerdo? Continuamos y si os fijáis aquí tenemos el menú de online. Podemos ver el cooperativo, lo, las tera básicamente... Los intercambios, el modo sorpresa, intercambio sorpresa que tanto os gusta a algunos, lo tendremos también, la intercambio normal, el combate competitivo, el ladder básicamente y los regalos misteriosos, también un frame que a lo mejor no habíais visto Por supuesto la evolución de Girafari que es Farigiraf, maravilloso Pokémon, la verdad que es un diseño increíble y aquí, como veis, en la Pokédex podréis ver imágenes de todos los Pokémon en su entorno. Lo cual me parece pues, un curro interesante. Mis 10 es por Pokémon en este aspecto. Otro detalle: tenemos el Pueblo Altamía y el Frame, donde se ven estos tres nuevos Pokémon. Pueblo Altamía, ok, por si os había, si os había pasado el nombre. Eh, el Sudogudo, que terastaliza en tipo planta, tiene un nuevo movimiento que es Trailblaze. Creo que en español eh, estaba también en otro trader. Os lo pondré, si no, por aquí para que lo veáis. Luego, un detallito, en una animación antes de... Eh, ver lo que podemos customizar del personaje vemos como si estuviera mirándose las zapatillas, así que es posible que a pesar de no poder cambiar el outfit mucho, las zapatillas sí que sean algo cambiable, ¿de acuerdo? Luego aquí podéis observar que la cantidad de cosas que se pueden modificar es brutal, pestañas, postizas, rimel, lentillas, eh, los labios, los ojos, la cara, puedes cambiar absolutamente todo, lo cual es brutal para poder hacerlo mucho más parecido a nosotros creo que vamos a ver muchos más personajes diferentes, lo cual está muy guapo y también habrá algún cambio de outfit, no sé si en relación a la cara solamente o esas zapatillas que hemos dicho o pues yo que sé, algo de la ropa también, veremos Nuevo Pokémon también que se ha filtrado, Mini Pokémon, que es el Pokémon Moneda ahora veremos más datos sobre él, os he puesto aquí un frame, pero luego lo veremos en movimiento vale lo que sean estos frames en movimiento, Pokémon Bicho parece o el... No sé, el moneda no recuerdo qué tipo era, creo que acero o algo así, pero bueno, lo veremos. Luego, un detallito, en tu tarjeta de entrenador vas a poder compartir y enseñar cuántos Pokémon Shiny te has encontrado, has luchado contra ellos, detalle interesante, nunca se había hecho hincapié en esto a la hora de compartir una tarjeta de entrenador, pues además de personalizarla con tu foto, vas a poder enseñar los Pokémon Shiny que has visto. Y también tenemos como detallito que el tiempo que duran las raids puede ser variable, entonces eh, cuidado porque un Pokémon muy tocho como Chansey puede que no te dé tiempo a derrotarlo y por tanto tengas que huir de esa raid y mmm, quedarte sin capturarlo, básicamente. Continuamos con más detalles del tráiler, tenemos aquí que parece ser que se les ha filtrado algo dentro del tráiler. Si os fijáis, esta es una imagen del crafteo de MTS, aquí como veis hay una parte censurada, una parte de un Pokémon que puede... Puedes recoger censurada, pero en el tráiler japonés se les ha pirado. No lo han censurado y lo han traducido, compañeros. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues bien, quiere decir algo así como Beth Spider. Eso es del Pokémon Araña. Confirmadísimo, chavales. Increíble. No sé qué significa Beth. Es algo así como en cuentas. Lo traduce Google. No sé ni lo que quiere decir. vale Seguimos. Nos ha confirmado eh, Riddler que esta es la pre del Pokémon Araña. Por tanto, hay una pre y una evolución interesante. También aquí tenéis eh, lo que sería el movimiento, el, ese Pokémon Moneda, pero no en una forma, como pone aquí, la forma no formal, algo así, dice Riddler, no sé exactamente a qué se refiere y te pone esta imagen como eh, las antenas de un buscador de objetos mítico, ¿no? De Pokémon. No sabemos a qué se refiere, pero bueno, aquí tenéis el Pokémon Moneda en movimiento. Y por último, nos dice que el Pokémon Ratón evoluciona en tres o cuatro, como en una familia de ratones, ¿vale? Lo cual estoy deseando ver bastante, o sea que esto es la pre-evolución. Y nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado un vídeo resumen de detallitos que puede que no hayáis visto en este tráiler. espero que os haya molado, reventad el botón de like si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!